Hola, querido equipo. Estoy aquí nuevamente para mostrarles una nueva función que tiene en nuestro sitio Avon para que ustedes le tomen muchísima ventaja. Bueno, ahora podemos eh, compartir nuestro catálogo virtual con todas nuestras clientes desde nuestra propia cuenta Avon. Ya no tenemos que ir a la tienda online para sacarlo, sino que aquí directamente desde su cuenta van a poder ustedes hacerlo. Como por ejemplo, ustedes le, le dan clic al catálogo regular de la campaña y ustedes podrán ver aquí, que hay eh, cuatro iconos que antes no estaban ahora resulta que usted puede hacerle clic en el icono de facebook y usted puede postearlo en cualquier página que usted elija como por ejemplo, si quiere que aparezcan sus historias, en un grupo o en un mensaje privado. Suponga que usted quiera que aparezca esto en un mensaje privado, seleccionamos mensaje privado. Usted elegirá a la persona, en este caso estoy escogiendo a su compañera Rubí, como, una, eh, como un ejemplo, ¿verdad? Así que aquí no olviden poner eh, alguna dedicatoria o algún mensaje específico haciendo clic podrá ver el catálogo el catálogo regular de la campaña 22 así que eh, ustedes van a poder ver eh, y escribirlo y se lo van a poder enviar así que usted le da clic enviar y de esa manera ya le aparece a su, a su compañera. Para asegurarnos que esto llegó, ustedes pueden abrir su página de Facebook y pueden ir a revisarlo en los mensajes que ya usted ha enviado a la persona, a su destinatario y usted misma podrá ver la función que está buenísima porque no solamente podrán ellos abrirlo sino que también podrán comprar inmediatamente ya que esto los lleva a lo que es su catálogo de su tienda en línea. Así que un momentito eh, mientras lo abrimos. Okay. Como pueden ver ya Rubí ya lo recibió este, y aquí estamos comprobando de que al abrirlo le está mostrando la variedad de catálogos disponibles de la campaña donde la representante o clienta que lo esté recibiendo puede elegir entre el outlet, y las ofertas de los folletines que nosotros ya conocemos. Así que tomemos la ventaja a esta nueva función, como les digo, está buenísima y lo mejor de todo es que lo tienen que hacer todo desde su cuenta Avon, ya no tienen que estar buscando en otro lugar, ¿verdad? Así que también lo pueden postear en Pinterest, en Twitter, y lo pueden mandar también por un email personalizado a la persona que ustedes deseen. Así que esta función, no quería dejar pasarla y explicárselas a ustedes como Cómo trabaja, ¿verdad? Y los beneficios que va a traer. Así que ahora más que nunca, a todas las personas que ustedes conozcan, pueden eh, compartirlo, ¿verdad? Para que de esa manera les compren Avon de cualquier estado de donde vivan. Así que ustedes aquí nuevamente escogen si lo quieren poner en las historias, en un grupo o en un mensaje privado. Así que espero que este corto video les haya servido un poquito eh, para hacer crecer más nuestro negocio. Y bueno, te estaré trayendo otra información más adelante. Gracias, chicas, por el apoyo de toda esta información.